Hola a todos, soy Marc de nuevo, estamos otra vez en Metal Gear, a ver si es donde lo dejamos. Recordad que acabamos de vencer a Vulcan Raven, si no me equivoco, y nada, vamos a seguir. De algún modo debe utilizar armas en ese área. Ya he programado las nanomáquinas para que no pueda hacerlo, coronel. ¿Qué? ¿De qué diablos está hablando? ¿Te has olvidado? Ahí es donde guardan las cabezas nucleares. ¿O es que no las ves? Sí, aquí hay muchas cajas apiladas, pero... ¿Son todo cabezas nucleares? Sí, cabezas nucleares desactivadas. ¿Y las dejan aquí así? Es como dijo el presidente Baker, total descuido. Tienen un presupuesto limitado. Intentan poner buena cara ante los media, pero esta es la triste realidad de todo esto. Nastasha sabe mucho más sobre esto que yo. Puede llamar a Nastasha en la frecuencia 141.52. A todas las cabezas nucleares de esas cajas les han quitado el mecanismo detonador, por lo que no hay peligro de que exploten. Pero si las cabezas nucleares se rompen, pueden soltar plutonio y eso sería un problema muy grave. Snake... No dispare su arma en ese piso. eso no tendría que haber pasado no me acordaba de eso así que me no, voy a cortar y seguiremos donde estábamos no voy a dar toda la vuelta hasta ahora ya hemos vuelto donde estamos he avanzado nada. unos metros. he subido la escalera nada más y ya está Snake, cuidado. Ese lugar está lleno de gas y el suelo está electrificado. Primero destruye la llave de alto voltaje. Es el conmutador en el muro noroeste. ¿Pero cómo? No llego ahí. Usa un misil por control remoto. algún tipo de cuchilla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 ¿O tendrás que matarme? Me da del todo igual. Bien. Pude mirar desde ahí dentro. Le necesito ni se te ocurra tocarle. Ahora dame el placer. Hazme sentir vivo otra vez. Si me gustas, este... bien, ahora luchemos como guerreros. Mano a mano es la base de todo combate. Solo un idiota confía su vida a un arma. It's te mataron en Zanzíbar <risa>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 Como ya hemos ya más de 30 minutos de vídeo, vamos a dejarlo aquí y continuamos en el próximo episodio, ¿de acuerdo? Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado, like y favoritos, comentáis y os suscribís. Hasta la próxima.